454 millones, señores. Mientras que ojo, para mañana viernes Loto Cash. Estén $520 mil dólares, señores, que pueden ser suyos sin anualidades, al igual que la doble revancha que subió a 145 mil dólares. Buenísimo. Bueno, y aprovecho este momentito para dejarles saber que puede bajar nuestra aplicación de la Lotería Electrónica para su teléfono inteligente. Si no lo ha hecho todavía. Ahí va a poder ver esos números ganadores y también escanear con el teléfono, la cámara del teléfono, los boletos y saber con cuánto usted se pegó, además de participar de otros sorteos al instante y por supuesto jugar los instantáneos de Lotería Electrónica.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 9, siguiente número. Es el número 6, es el número 6. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 9696. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte, señores, en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 3. Número 1. 1, siguiente número. Cuatro, 4 último número el 9 señores número 9 número ganador del pega 3 en la tarde de hoy es el 149 149 pasamos al pega 4 mucha suerte familia en el pega 4 de esta tarde adelante primer número del pega 4 número 5 5, siguiente número, es número 3, el siguiente número del Pega 4 esta tarde señores, es el 9, 9, último número, es el número 9, es el número 9, número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy, es el 5, 3, 9, 9, 53, 99,